intense and Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a, este último, a esta última sesión del ciclo que organizamos desde Esquerra Diari sobre la explotación capitalista. Eh, a lo largo de este curso, en la primera sesión de, del ciclo, vimos un poco cuál era el origen de las clases sociales, eh, el valor de uso, el valor de cambio, las mercancías, el trabajo socialmente que lleva incorporado las mercancías. En la segunda sesión hablamos un poco más de cuál era específicamente el sentido de la explotación, de cómo la ganancia de los capitalistas proviene precisamente del trabajo no pagado a los trabajadores. Y en la tercera sesión hablamos un poco más sobre la plusvalía y cuáles eran los mecanismos que utilizaban los capitalistas para acrecentarla. Y en esta última sesión, en el día de hoy, vamos a tratar un poco de hacer cuáles son las principales lecciones y conclusiones que se extraen también en las perspectivas de toda, esta, de toda esta serie. La primera cuestión por la que me gustaría empezar es hablar un poco de, de la relación que hay entre, entre las ganancias y entre, y entre el salario. Eh, creo que estamos acostumbrados a, re, a escuchar mil y una veces por parte de los empresarios, de jefes, de la patronal, de los distintos partidos del régimen, de los medios de comunicación, que siempre las demandas de salario es algo excesivo y que los salarios no se pueden subir y que hay problemas y que siempre que hay momentos de crisis o hay momentos eh, de dificultades los salarios siempre están en el punto de mira y siempre se recurre a bajar los salarios o se dice que no se pueden subir porque se necesitan salarios más bajos para ser más competitivos. En definitiva, que los salarios siempre están, parece, en el punto del problema de todos los males que hay en este sistema. Y nos dicen, por ejemplo, que no, que no se pueden subir los salarios porque si se suben Aumenta la inflación. Bien, el problema realmente no es que si se suben los salarios aumenta la inflación, es que si se suben los salarios lo que pasa es que se reduce la ganancia de los capitalistas, que es precisamente lo que no interesa. Porque como hemos visto a lo, largo de, a lo largo de este ciclo, a lo largo de este curso, es que la riqueza la producen los trabajadores y si se aumenta el salario, es decir, si se aumenta el, el valor de la fuerza de trabajo, lo que se reduce precisamente es esa plusvalía que saca el capitalista, ese ...valor que extrae del trabajo de los trabajadores sin pagárselo... ...y por tanto se reduce la ganancia. Eso es lo que pasaría si se reduce el trabajo. La lucha por un mejoras salariales normalmente... ...se producen como una cuestión ante los ataques de, de la patronal o de los capitalistas. Sin embargo, lo que vemos también es que cuando esas mejoras salariales se producen... ...sí que los capitalistas intentan tomar medidas para contraatacar contra eso... ...contra esa reducción de sus ganancias, como puede ser que decidan aumentar los precios. Lo que vemos con esto, la, la conclusión, la síntesis, es que la relación que hay entre salario y ganancia... Eh, que si aumentan los salarios se reducen las ganancias y como en este, sistema, en este sistema capitalista lo que prima por encima de todo es mantener y defender las ganancias de los capitalistas intentando hacerlas cada vez mayores, todo, eh, toda acción se va a poner de cara a preservar eso. Lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, donde incluso miles de trabajadores eran enviados a trabajar en condiciones en las cuales no había ningún tipo de seguridad ¿Para, qué? para garantizar esas ganancias de los capitalistas, las cuales se van a defender, ya sea manteniendo salarios más bajos, negándose aumentos de salario o endureciendo las condiciones de trabajo. Podemos hablar de que, por ejemplo, se podrían aumentar los salarios hasta un punto que neutralizaran la ganancia de los capitalistas, problema que como el sistema capitalista y los propietarios de los medios de producción no producen porque sean grandes benefactores que les interesa producir bienes para la población y bienes de necesidad sino que lo hacen para sacar beneficio en el momento que ese eso deja de dar beneficio por los porque haya un aumento de los salarios o por la cuestión que sea paralizarían la producción y sería este juego ya no me interesa porque no me permite seguir ganando dinero Vemos que, que hay situaciones, sin embargo, en las que los trabajadores sí mejoran sus condiciones de trabajo y sí mejoran sus salarios. Lo vemos, por ejemplo, en situaciones donde hay bonanza económica y los capitalistas, para atraer más trabajadores y para también tenerlos más contentos en perspectivas de que va a haber momentos donde lo vuelvan a tener a bajar, pues se pueden permitir dar ciertas mejoras. Vemos también en momentos donde la organización de los trabajadores en sindicatos permite imponer mejoras en las condiciones de trabajo. Sin embargo, y creo que también como demuestra bastante la situación de la COVID, cuando llega una nueva crisis, cuando sea del tipo que sea, eh, los primeros en que se tienen que apretar el cinturón y están en el punto de mira son los trabajadores y que por tanto todas esas conquistas que se han llevado hasta ese momento desaparecen. Yo incluso lo pienso desde el punto de vista, por ejemplo, yo que soy joven desde... ...punto de vista de todos nuestros abuelos y abuelas... ...que pensaron que tenían una idea de que toda una vida trabajando... ...y trabajando y trabajando podían llegar a dejar un futuro... ...en el que cada vez iban a ir viviendo mejor y mejor y mejor... ...una idea de no del crecimiento eterno también... ...como podía haber un crecimiento eterno de los salarios... ...pues bien, se ha demostrado que no... ...y que precisamente lo que enfrentamos sus nietos y sus nietas... ...es el volver ese retroceso a los orígenes... ...y a volver a incluso a peor de cómo estaban ellos... ...o repetir sus mismas perspectivas de vida... Otra cuestión es que los capitalistas no solo intentan reducir los salarios eh, por esa vía, sino que también la forma que tienen de, de abaratar los costes de la producción es introduciendo la maquinaria, es introduciendo, sustituir el capital vivo, el trabajo humano por el capital muerto, por, es decir, por máquinas, por nuevas tecnologías, las cuales al mismo tiempo también son fruto del trabajo de otros trabajadores previamente. De esta forma lo que permite, como digo, es reducir los costes de producción, que les permite vender más y al mismo tiempo ser más competitivos con otras empresas que suman también a que eh, endurezcan las condiciones de trabajo de sus trabajadores de cara a poder competir. Así lo que vemos que la incorporación de la maquinaria y nuevas innovaciones dentro del sistema capitalista lo que genera, eh, en vez de un efecto positivo de decir tenemos una mayor capacidad de producir más en menos tiempo, contrariamente lo que produce son masas de desocupados y desocupadas, que es lo que Marx denomina el ejército industrial de reserva. Precisamente todo ese ejército industrial de reserva, toda esa masa de desocupados y desocupadas, es utilizada por los capitalistas como una forma de presión, de una forma de presión hacia los trabajadores que ya están ocupados y que por tanto les dicen que si no se contentan con las condiciones de trabajo que tienen o incluso eh, aceptan que se las empeoren pueden ir de la calle o al mismo tiempo que para que esos trabajadores más precarios desocupados acepten trabajos en condiciones durísimas con tal de conseguir un empleo. Lo que vemos aquí y que vamos a tratar un poco también más a continuación es que las mejoras productivas y los avances en las capacidades productivas del sistema capitalista a través de, la, de las nuevas tecnologías no se traducen en, una, en un menor tiempo de trabajo por parte de los trabajadores sino en un empeoramiento de sus condiciones de trabajo y en muchos casos de su salario. Otro de los temas que me, que me parece interesante, como también en, en este cierre de, del ciclo, es hablar de, de la ilusión ¿no? de, de luchar por una mejor redistribución de la riqueza sin sobrepasar los límites del capitalismo. Porque sí es cierto que hay momentos o ha habido momentos en los cuales la clase trabajadora ha podido acceder a un mejor reparto digamos, de, de la riqueza. Como decía antes, un poco en los momentos de más bonanza económica se lo puede permitir un poco eh, la clase dominante y se lo pueden permitir los capitalistas. Después de la Segunda Guerra Mundial y todo el boom económico que vivimos hasta principios de los años 70, permitió, también después de toda la destrucción que había habido y que eso le permitió al capitalismo avanzar en nuevos terrenos, permitió hacer concesiones y aumentar la, las calidades de vida de la clase trabajadora. ahora bien las mejoraba, pero tampoco cambiaba nada de ningún tipo de la esencia del sistema. Seguía siendo un sistema basado en la desigualdad porque seguía siendo basado en la explotación de una clase por otra que se apropiaba del trabajo de los trabajadores y, por tanto, eso, aunque mejorara las condiciones de vida, no dejaba de ser un sistema desigual de base. ¿Qué pasó posteriormente cuando digamos, la economía dejó de ir bien, cuando, como pasa siempre en el capitalismo, en una de sus crisis cíclicas recurrentes, que todas esas conquistas que se habían logrado, todas esas mejoras en los derechos laborales, todas esas mejoras salariales, todos esos avances se retrocedieron. Y retrocedieron en forma de precarización, de aumento de la flexibilidad, de jornadas laborales más duras, de empeoramiento de los salarios... Eh, como decía David Harvey eh, la clase dominante de los capitalistas lo que tomaron fue una revancha contra todos esos avances y todas esas conquistas previas de la clase trabajadora eh, yo creo que ahora también el ver la brutalidad de las desigualdades que alcanza el capitalismo que pese a producir más riqueza que nunca genera más desigualdades que nunca es una cosa que creo que la juventud es de los sectores que más lo percibe y un poco en los últimos fenómenos que hemos visto internacionalmente dan cuenta de ello. Podemos pensar, por ejemplo, en Chile, las revueltas que hubo contra, contra las medidas de, de Piñera y que en las cuales la juventud fue un peso importantísimo y clave en todas esas movilizaciones que veía como les habían vendido años y años el mismo régimen y la desigualdad no paraba de aumentar. Lo vemos también en países cuna del capitalismo como Estados Unidos o como el Reino Unido, donde muchos y muchas jóvenes ven cada vez con más... Eh, ilusión las ideas del socialismo las perciben con menos eh, desapego como las podían percibir anteriormente después de los años y años de propaganda neoliberal diciendo que no había otro mundo posible que no fuera el del capitalismo y todo eso empuja eh, hacia ver cuál es la, la terrible situación de estas desigualdades sin embargo también hay economistas eh, ...capitalistas interesados en salvar este sistema, aunque sea por una vía más humana... ...que sí, se, se, se, se enfadan o les entra una crisis ante la, la brutal desigualdad que hay... ...pero su vía nunca es, hay que tumbar este sistema capitalista y el problema es el sistema... ...sino hay que ver cómo lo hacemos más humano. Incluso así, eh, economistas como Piketty reconocen que estamos en un momento... ...en el cual las desigualdades han sido incluso peores de lo que eran casi un siglo atrás... Eh, cada año en el, en el foro de Davos se reúnen los poderosos del mundo, no como si fuera algo conspiranoico, sino como algo que hacen realmente para velar conjuntamente por los intereses conjuntamente de, de todos ellos y lo hacen para ver los informes de desigualdad de, de Oxfam, pero no para ver cómo acaban con esa desigualdad, sino para ver perversamente, si se quiere, cómo consiguen mantener esa desigualdad y mantener algunos límites que les permita seguir manteniendo la explotación que llevan a cabo día a día. Incluso no es algo también que, que se haya visto con, con la COVID. Vemos ahora como incluso el Fondo Monetario Internacional pronostica eh, y ve que ante la crisis que viene y ante las situaciones que se van a vivir, eh, es posible que haya y probable que haya acciones y, y fenómenos de revuelta social porque las situaciones a las que se va a someter a la población van a ser tan brutales que es imposible no pensar que eso va a llevar a reacciones de los sectores más, más desafavorecidos. Eh, y un dato que me parece brutal para, para demostrar, digamos, un poco cuál es la situación de todo esto que da Oxfam, que es que el 1% más rico de todo el planeta acumula prácticamente más del doble de la riqueza que tienen 6.900 millones de personas en todo el mundo. O sea, es una brutalidad increíble ver cómo la riqueza es cada vez más y más y al mismo tiempo los pobres son cada vez más y más. Ahora, eh, lo que me gustaría también tratar es otro de los elementos que me parece que son un poco de a veces de sentido común o, o de debate, siempre que, que, que se habla, que es la cuestión de la posibilidad de que exista un salario justo o no. Eh, para empezar, hablamos digamos, de que el valor de la fuerza de trabajo no es el mismo que el valor de otras mercancías porque tiene un elemento histórico y moral que es inherente. Mediante la lucha, la clase trabajadora busca que lo que se reconoce socialmente para su reproducción, la reproducción de su, poda, de su propia vida, incluya cada vez las nuevas necesidades que tiene la clase trabajadora y que incluso muchas veces se le niegan, como son la cultura, el tiempo libre, mejoras en las condiciones de vida, la educación, la sanidad, ahora, por ejemplo, Internet. Sin embargo, el problema en todo eso que hay, como hemos visto, es que hay una lucha tremenda entre el capitalista que intenta acrecentar cada vez más sus ganancias a costa, ...del de salario y de las condiciones de trabajo de, del obrero... ...y el obrero que precisamente trata de mejorar... ...sus condiciones de trabajo y su salario. La cuestión, eh, un poco también, de como síntesis de esta charla... Eh, y, de la, ...y del curso, es que la idea de un salario justo... ...es una ilusión, no, porque la idea propia de que el salario... ...es decir, algo que se paga al trabajador... ...a cambio de robarle parte de su trabajo es una ilusión, porque está basado en la relación entre alguien que se apropia del trabajo de otra persona y que acrecenta sus beneficios a partir de ahí. Por tanto, pensar que algo que legitima o legaliza ese tipo de, de relación, de explotación, puede ser justo, es realmente una, una ilusión. Eh, Daniel Ben said eh, marxista francés, decía que Marx lo que había conseguido era, como si fuera un detective, desentrañar todo el funcionamiento de, del capitalismo y demostrar cómo cada día, día a día, en las fábricas, en las oficinas, en cada centro de trabajo, se perpetraba este crimen, que es un crimen legalizado dentro de este sistema y es la base del sistema capitalista y de, también de, de toda su legalidad que antepone siempre la propiedad privada ante cualquier necesidad, cosa que también hemos visto durante la pandemia. Eh, aquí los sindicatos, aunque cada vez están más... ...como un instrumento de la burguesía gracias a las direcciones burocráticas que los controlan... ...los sindicatos sí que podrían plantear y podrían ser una herramienta que permitiera luchar por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora... ...luchar por conseguir mejores salarios, pero podría hacerse si la clase trabajadora los recuperara de sus actuales direcciones burocráticas... ...que son las que precisamente impiden eso. Eh, pero la lucha salarial, para Marx, decía también eh, que es una guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque lo que permite es, digamos, moderar el grado de explotación en cada momento. Permite que las condiciones de explotación sean menores en cada momento. Pero la situación desigual sigue estando ahí, sigue siendo la misma relación de explotación. Por tanto, si se quiere acabar con eso, digamos, lo que hace falta es ganar la guerra, es acabar hasta el final con el sistema de explotación que es el capitalismo. Ahora bien... ¿Es justo luchar por medidas y mejoras salariales? Obviamente sí. Eh, sin duda, lo que hay que tener en cuenta también un poco, como lo que comentaba al principio de la charla, es que todas esas conquistas que se puedan conseguir son siempre parciales, sujetas a la situación, sujetas a los partidos que haya, sujetas a cómo vaya el capitalismo y sus crisis que vemos son recurrentes. No es únicamente que el capitalista decida en un momento bajar o no el salario, sino que las propias crisis que son cíclicas del capitalismo y que vemos, eh, creo que cada vez son más y peores, eh, como lo demuestra la pandemia, ...y como si miramos para adelante se nos pueden ocurrir con otras crisis como por ejemplo la crisis climática. Y al mismo tiempo lo que vemos de esa situación que es una lucha permanente vemos como lo que sí también es permanente es que los que menos tienen, o sea los, los, los la, la pequeña minoría lo que hace es acrecentar sus beneficios incluso durante la pandemia. Aquí podemos hablar de, de Elon Musk, podemos hablar de Mark Zuckerberg de Facebook, podemos hablar de Bill Gates, podemos hablar de Jeff Bezos de Amazon, eh, que durante la pandemia precisamente se han seguido enriqueciendo y enriqueciendo a costa, durante cuando miles y miles de personas se empobrecían, incluso morían, porque tenían que ir a trabajar en sitios donde no había condiciones de seguridad y podían acabar eh, contagiándose de coronavirus. A mí la, la última cuestión que me gustaría tocar para acabar esta, esta parte de, de la charla es hablar un poco de, de, digamos de que la lucha salarial, la lucha por las mejoras salariales obviamente son necesarias para evitar que el capitalismo siga avanzando en la degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pero, por otro lado, eh, hay que también tener en cuenta que acabar, como decía, con, con esa explotación debe ir en la, en la perspectiva. Es decir, la lucha por esas mejoras salariales debe estar inscritas en una perspectiva que trate de acabar con ese sistema capitalista. Porque incluso el sistema capitalista es tan irracional o es tan brutal, eh, pero yo diría sobre, sobre todo irracional dentro de, de la pandemia, que creo que también lo ha demostrado bastante, porque... Marx explicaba que las nuevas tecnologías y que los avances científicos y tecnológicos que permitían mejorar la vida de las personas y que permitían aumentar la producción dentro del sistema capitalista, todos esos nuevos avances tecnológicos eran fruto de una inteligencia colectiva, eran fruto de todo un conocimiento social y que por tanto esos avances tecnológicos eran eh, fruto de la industria humana, eran por tanto un producto colectivo. Aunque ahora mismo el aumento de la productividad es débil en comparación a, a otros momentos, vemos como en los últimos años, en el último siglo, la productividad ha aumentado de forma brutal. Vemos como por tendencia la incorporación de nuevas tecnologías y de la automatización del trabajo permite aumentar la producción. Permite que el tiempo necesario para, para producir más bienes sea cada vez menor, lo cual eh, creo que sin duda es una ventaja. Eh, el problema dentro del capitalismo es que lejos de que todo ese aumento de la productividad y lejos de utilizar toda esa tecnología que permite reducir el tiempo humano necesario dedicado al trabajo para sobrevivir, en vez de dedicarlo para eso, eh, lo que plantea es un problema, como anteriormente decía, de que genera masas de desocupados y desocupadas que el propio capitalismo trate de utilizar para presionar a quienes están ocupados en el presente y para precarizar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces en, se produce, digamos, no esta paradoja o esta contradicción, eh, por eso decía, irracionalidad del sistema capitalista en el cual vemos como aunque el tiempo necesario para producir es cada vez menor eh, y por tanto repartiendo el trabajo podríamos conseguir trabajar todos y todas y trabajar menos o sea que la humanidad se liberara de las grandes cargas que tiene que es tener que hacer trabajos mecánicos repetitivos que no le interesan a nadie y no ayudan a, li a la liberación de nadie pero que es de las cosas que tenemos que hacer para sobrevivir eh, la, las nuevas tecnologías podrían permitir liberarse de eso, el capitalismo lo niega y lo convierte en un nuevo problema que genera paro, que genera miseria, que genera explotación y que genera precarización incluso de los que están ocupados. En, eh, un, un paso, digamos, hacia, hacia que los trabajadores pudieran empezar a funcionar como productores libremente asociados, eh, como diría Marx, sería precisamente el coger y repartir esas horas de trabajo para que no hubiera paro y que todo el mundo incluso trabajara y trabajara menos horas de cara a lo que sería ir hacia la construcción de una sociedad comunista con, aquel, eh, con aquella máxima que planteaba Marx de, eh, de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades. Eh, para acabar ya este, esta charla de hoy, me parece que un poco la, la, la conclusión final de, de todo esto es que incluso la, la demanda o la mejora, por ejemplo, por eh, la, la lucha por las mejoras de las condiciones de trabajo, ya sea el salario, ya sea las condiciones de seguridad, eh, o cualquier la, las jornadas laborales, etcétera, si no están inscritas en una perspectiva revolucionaria que trate de acabar con el capitalismo, también ven un límite en que consigan llevarse a cabo a, a, a largo plazo, o que consigan culminarse definitivamente, porque viven en una lucha que es interminable entre el capitalista que trata de mejorar sus ganancias y de aumentarlas y el trabajador que constantemente trata de defenderse y evitar eso.